Hechos en Antioquia y Común Norte inicia esta semana la campaña de Gira por el Aburrá Norte, Comunicación para el Desarrollo y la Proyección de Nuestros Territorios, con la presencia de los medios, entidades y organizaciones que apoyan esta cruzada por esta importante región norte del Valle de Aburrá. Ya empezó la campaña de Gira por el Aburrá Norte. Con el primer comité de contenido de la campaña Gira por las Regiones, comunicación para el desarrollo y la proyección de nuestros territorios, con la presencia de los medios y entidades y organizaciones que apoyan la campaña. De gira por el Aburra Norte, interesante, es la hora de mostrar eh, más profundamente lo que es el Aburra Norte a partir de la doble calzada que ya está proyectada llegar a Puerto de Río. ya arrancó Bello Atillo, ya va Bello Barbosa, ya sigue Barbosa, Puerto Berrío. Importante porque la Burra Norte tiene mucho que mostrar, mucho que eh, enseñarle y mucho que aprender también a todo lo que es el departamento y la nación aquí en esta linda tierra antioqueña. Los medios de comunicación de la zona ponen a disposición de la región toda la capacidad instalada en radio, prensa escrita, televisión y medios virtuales para generar contenidos de gran impacto como el plan de desarrollo articulado al plan estratégico de la Burra Norte, el agroturismo, la infraestructura y las grandes obras de desarrollo, el talento de la región, el emprendimiento, los grandes eventos y concursos que generan un mayor sentido de pertenencia por el territorio. Próximamente, todos los antioqueños estaremos sintonizados con la región Aburra Norte a través de los diferentes medios de gira por el Aburra Norte, en radio, prensa, televisión y medios virtuales. Hay un momento muy especial para que nosotros como medios de comunicación seamos los actores de un proceso de, de transformación que se está dando en la región, pero que trascienda ...a otros espacios, a otras esferas. Región Aburrán Norte, Bello, Copacabana, Girardota y Barbosa. Territorio considerado como ecosistema estratégico por su importancia funcional, ecológica y turística. Aquí se encuentra una gran infraestructura para el uso público. Zonas deportivas, acuáticas, culturales y recreativas. Áreas industriales y equipamientos metropolitanos que hacen de esta región antioqueña privilegiada... El Aburrán Norte, símbolo de progreso, desarrollo y proyección global. El Aburrán Norte es muy importante para el Departamento de Antioquia debido a su gran industria que se ha generado en los últimos meses y últimos años, por la parte turística y la parte agroindustrial también, y por el desarrollo urbanístico también que se viene presentando en esta subregión del Departamento de Antioquia. La región Aburrán Norte es importantísima porque se está eh, consolidando como polo de desarrollo del departamento de Antioquia porque somos la entrada y salida hacia el norte del país. Aparte de eso porque hacia el sur del área metropolitana no cabe un ladrillo más y en esta zona eh, eh, por las vías que estamos teniendo de acceso la, la, eh, la paralela, ahora con el intercambio vía La Madera, la doble calzada, niquiatillo Atillo. Eh, llegamos y ahora el metro, el metro, el metro que ya tiene planes de, de llegar hasta Copacabana. Eh, nos consolidamos como polo de desarrollo, aparte de eso la industrialización y la cantidad de, de viviendas nueve de construcciones que se están eh, posicionando aquí en el, en el norte del Valle de la Burra. De la Burra Norte pues, tiene una fuerza en sus organizaciones sociales, y sus entidades públicas han venido jalonando también estos procesos de desarrollo y por eso se hace importante como una mirada para reflexionar en qué hemos avanzado y hacia dónde va el desarrollo de, de esta zona tan importante para el Valle de Aburra. Próximamente, todos los antioqueños estaremos sintonizados con la región Aburra Norte a través de los diferentes medios, generan un impacto positivo en la imagen y la proyección de este importante y próspero territorio antioqueño. De gira por el Aburra Norte, en radio, prensa, televisión y medios virtuales. Hecho